A mi muchacho de taxi decir que yo entregar dólares él y yo tener posesión de esta casa en selva. Poder tener condominio animales silvestres. Oh, muchacho no volver a ver y gente decir no conocer. No estar preocupada, muchacho. Amor a mí. Juro, juro, juro, juro, juro. ¿Mí ser engañada? ¿Sabía usted que un inocente turista atraído por los bellos paisajes y la interacción con animales silvestres puede estar contribuyendo, junto con las grandes industrias, a la destrucción de ecosistemas naturales y al sufrimiento y desaparición de miles de seres sintientes? Para satisfacer al creciente número de viajeros que buscan aventuras en lugares remotos, empresas y personas que se lucran del turismo contaminan y arrasan con hábitats naturales, perturban, desequilibran y dañan los ciclos de la vida silvestre, extraen, capturan y retienen individuos para exhibición y agreden a otros para fabricar souvenirs. Todavía muy triste por muchacho, el no saber que yo pertenecer Policía Ambiental Internacional Secreta. Cuando yo atrapar muchacho, el estar con mujer mayor francesa, también enamorar, quitar dólares, ofrecer casa en selva y plan de casa animal silvestre. Hombres aquí enamorar mucho de mujer extranjera y plata, mucho mucho mucho. Stronge. animales que tenía muchacho en jaula y cajas libres libres libres, en cambio él en jaula para animal humano, mucho año. Si le importa la conservación del planeta, sea un viajero responsable y rechace planes turísticos que ofrecen interactuar con animales silvestres en sus hábitats, pues esto los perturba, los estresa o los expone más a los cazadores. Tampoco visite lugares con animales en confinamiento, porque el cautiverio y el aislamiento son unos de los peores padecimientos para cualquier ser sintiente. Si quiere admirar a los animales no humanos, Puede visitar santuarios de conservación de fauna o ver documentales realizados con profesionalismo y respeto, los cuales muestran la belleza de estos seres, las maravillas de su comportamiento y las contingencias de su vida en hábitats naturales. Voy a pedir otro muchacho llevar pobre extranjera a conocer selva. Espero no encontrar cosas feas con animales, muchacho. No enamorar de mí ni de mi moneda. Chite, chite, muchacho. No, no, no. Los animales no son cosas, son seres que sienten y por eso debemos respetarlos y protegerlos.